Desconocidos acribillaron a tiros a un hombre y una mujer en un hecho ocurrido en el municipio de Cotuí. Los fallecidos fueron identificados como Blas Belén Vázquez de 52 años y la nombrada Yarisa Rocha, ambos residentes en esa localidad. Los detalles de este hecho fueron ofrecidos por Rómulo Belén, hermano de la víctima y el que estaba sentado en la marquesina le tiraron la muchacha que estaba en la habitación también lo dejaron un momento o sea que fue bien un atraque que ah, se cometió di que, di que a ti es que te los cadáveres fueron enviados al instituto de ciencias forenses y nacif aquí en san francisco de macorís para los fines correspondientes Intn su noticiero regional robinson blanco